Hola. Hola. Eh, soy Abdullah. ¿Y tú? Yo soy Alberto. Encantado. Igualmente. Sí, bueno, voy todos los días al gimnasio. Va gimnasio, ahora jugaba, amabos va Creo que el momento mejor que paso, el momento más feliz de mi vida, lo, lo tengo cuando estoy cocinando. Che Es arroz. Con pescado y luego verduras. ¿Gusto aprobar tu conuque? Eh? En Senegal tocaba un poquito la música, bueno, la música danza africana, que es el jimbe. Pena baño sobre la río esta Esta africa con percusión, Sí, yo leo mucho. Tengo un montón de libros, porque como tengo familia acogida aquí, mi aita me da libros. Y solo leer todos los días. Asco Gustavo Censate. Asco. Asco gusta mucho. Ahora hay Júbilatutanagota. Asco gusta mucho. Júbil. Hoy a Galdera Potorroada. Tener un amigo, eh, yo para mí es cuando estoy feliz o estoy triste, tener alguien a quien llamar y contar mis secretos o lo que realmente me preocupa. Secreto a contarse que dos contar seco baño confianza pisca o estar más tiempo con él pasar bien ir a hacer planes todo eso es que en fin ya verá qué gusto te agotea